Así que muy sacrificada su vida. en de campo, antes ella trabajaba en la quinta, trabajaba en la casa de familia, después agarraba el lavar. y yo la ayudaba a, a doblar cuando ella planchaba. Muy este, como después pues, ya jadeaba, a para vender y me hacía a mí que era chica, le venda la casa. Y así no es. Claro. y ahora no puede manejarse ahora solito. claro, no puede ayudarnos no puede hacer sus cosas y ella se fastidia se y ella no hace nada no pasa más que sentada nosotros por ahí sentada así la ponemos que haga algo, no que duele la ropa si ya se detiene y deja de pensar pero después del estómago y también coma lo que coma supuestamente la medimos en la comida no, le no, no hace más bueno, nada, bueno. el mm. problema es la vista ¿no? Después, bueno? por ahí más sano que nosotros decimos, porque ya uno amanece con dolor con la... y ya no. Mm. Amanece con gan y temprano se levanta. <ríe> <risa> ¿Las hace madrugadas Sí, temprano <risa> <en el> <risa> se levanta. Bueno. Bueno, Nora, ¿me dejas darte un abrazo? Sí, sí. ¿por qué no, madre? Gracias, muchas gracias. gracias. Muy gracias. agradecido, mamá. Muy agradecido, nos atendió bien. Gracias, mamá. Bueno. Nora, sí. ¿Nora? Sí. Yolanda, Yolanda, sí. la madrugadora. El, eh. la madrugadora. la, la doctora, doctora que nos ha atendido. Sí. Ah, ¿eh? Se Dale. está despidiendo. Sí. Ya, ya. Bueno, ahora, bueno, gracias, doctorita. <risa> doctorita. Muy bien, muy ya vos conseguí entonces los lentes. Ay, no, no, le vamos a hacer. Estamos construyendo miradas. Fuerza interna está en movimiento.